Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me dieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me ha mandado los mensajes Y todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú has mejorado No tienes días grises si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo con otra en una disco solo es perdiendo el Pensaba en ti Borracho a tu insta me metí Baby ya, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo encendí Jugando contigo como si fuese en diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu piel Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino Estás testeándome, ey, que es donde la peda hoy, pero okay. me quedan por